¿Quieres vaciar tu mente? ¿Quieres cambiar de hábitos, de creencias? ¿Quieres sentirte vacío para volver a llenarte? Te voy a poner un ejemplo rápido. Cuando tú llenas una botella de un litro de agua y llegas hasta el borde y sigues llenando la pasa, el agua se desborda. No cabe nada más dentro de esa botella. Tú eres exactamente igual que una botella o que una taza. Si tú estás lleno de creencias, de hábitos, de cosas tóxicas, de, de mierda en definitiva, mierda mental... No vas a poder meter nada más, porque estás a tope, estás bloqueado, estás hasta los mismísimos cojones. Así que te voy a proponer una dinámica muy rápida. Coge una taza, llénala de agua, visualízala, mírala, y piensa que ese agua son tus creencias negativas, tóxicas, asquerosas, las que no te valen. Tira inmediatamente ese agua por el váter, por la pila, donde quieras, y piensa que a partir de ahora puedes crear cosas nuevas en tu mente. Chao, sigue para más.